Desde el 2000, Radio Tercelo ha sido parte de eh, una serie de iniciativas eh, que han pasado desde sociedad civil, académicas, de investigadores, de medios. de medios de comunicación independientes, de profesionistas de la comunicación, de periodistas en lo individual. Desde que Vicente Fox llegó a la presidencia de la República, se hicieron eh, propuestas de adecuación a la Ley Federal de Radio y Televisión. Eh, incluso podemos decir que entre las. Eh... que hubo en el 2004, 5 y 6 para detener lo que consideramos que era todavía más agraviante, como lo fue la Ley Televisa. En Jalapa, en Veracruz, eh, Radio Teosuelo fue de los pocos organismos civiles que se opusieron desde el principio a esa ley. Nos llamaron locos como ocurre en estas circunstancias, pero finalmente el tiempo nos dio la razón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, determinó que no procedía. Eh, el articulado de esa ley hecha adecuadamente para los propios intereses del monopolio y por ello nos parece que eh, estas propuestas de incluir al tercer sector el, eh, en, en el sector de la comunicación, es decir, las organizaciones ciudadana. ciudadanas como las beneficiarias del derecho a comunicar por medios propios, es eh, la tarea del Estado de mexicano. Eh, en cosas muy específicas y muy concretas nos parece que en lo rural, en, lo, en el sector rural, en el sector indígena y en el sector urbano hay gente que necesita espacio para expresarse, para dialogar, para hablar de sus propios asuntos públicos. Los grandes medios no se ocupan de lo local y lo regional. Los, Los medios eh, públicos se encargan más de halagar al gobernante en turno y sin embargo los medios comunitarios eh, precisamente son esas puertas, esas ventanas con las cuales nos podemos comunicar, ver, eh, identificar y dialogar sobre lo que nos interesa. Entonces hace falta eh, que esa ley incorpore a este tercer sector de la comunicación, el sector no lucrativo, como el que aún no tiene eh, resuelto su derecho a comunicar. No pueden comunicar los empresarios y pueden eh, comunicar el sector público en estas eh, diversas eh, manifestaciones que mencionaba, pero no los ciudadanos. Los casos únicos son esta radio comunitaria, una radio ciudadana que ha pasado por un largo proceso, eh, haciendo patente que sí es viable un modelo de radio comunitaria en México. Estos 50 años demuestra que sí es viable, sí se puede tener en el espectro radioeléctrico, eh, si no el 50% de las frecuencias, al menos un 30 o un 33%, como ya ocurre en varios países de Sudamérica. Las leyes ya contemplan 33% para el sector social. México, que se ha prestigiado de ser una democracia, eh, tiene esta ausencia todavía y no está cumpliendo tampoco con estos convenios internacionales en materia de libertad de expresión. Esperamos que este próximo periodo o el siguiente, porque siendo el 2012 un año político, no creemos que haya un cambio sustancial en la ley. Pero es lo que queremos en México. Habiéndolo, habrá otra forma de hacer eh, de comunicación y democracia también.